Hola, espero que se encuentren muy bien. En esta cápsula de aprendizaje vamos a revisar un tema muy importante que está relacionado con la bioquímica de los aminoácidos y es con respecto al cálculo del de punto isoeléctrico de estas moléculas de gran importancia biológica. Pero antes de poder realizar esta descripción de cómo nosotros podemos calcular este valor de pH, que también se conoce como PI o PHI, que se denomina punto isoeléctrico, debemos de recordar que a nivel de célula los aminoácidos que nosotros presentamos en nuestro cuerpo tienen propiedades ácido básicas, tal cual como lo revisamos en la cápsula anterior. Y esa propiedad ácido básica se debe a que los aminoácidos en el carbono alfa tienen unido un grupo carboxilo que es lo que permite que se llame ácido y tiene unido un grupo amino, de allí que se de allí que deriva de la palabra amino, por eso es que se llaman aminoácidos. A nivel de célula, nosotros presentamos los aminoácidos en esta disposición. Significa que cuando los aminoácidos están a pH celular, entiéndase pH celular, un rango entre los, en, eh, entre los 6 a 7.35, a 7.45, nosotros podemos conseguir los aminoácidos prácticamente con el grupo carboxilo eh, carente de, de protones y el grupo amino, Presenta un exceso de un protón, por eso, que, por eso es que en esta oportunidad el átomo de nitrógeno se encuentra con una carga positiva. Y esta disposición de la molécula de aminoácido de, de forma diiónica, porque tiene una carga negativa y tiene una carga positiva, es lo que nosotros conocemos como suiterión, también conocido como ion dipolar o sino como di ión. La palabra suiterión deriva de, del alemán que significa híbrido, es decir, una mezcla. Entonces, por lo tanto, a nivel de célula, nosotros siempre tenemos que recordar que vamos a conseguir los aminoácidos de forma suiteriónica. Y en este, y en este punto en el cual los aminoácidos se encuentran de forma suiteriónica, podemos ver que la carga global de la molécula es igual cero, porque si yo sumo Menos 1 más 1, eso va a dar igual cero. Por lo tanto, la carga, la carga total de esta molécula es neutra. Entonces, los aminoácidos, esa propiedad ácido-base de los aminoácidos se debe a la presencia de los grupos ácidos y de los grupos básicos. En la forma de ion dipolar, el grupo carboxilo se encuentra disociado Fíjense que proviene de la disociación del grupo COOH del grupo de ácido carboxílico y el grupo amino se encuentra protonado porque aquí la amina NH2 ha ganado un protón. Pero la carga de la molécula vuelvo e insisto es neutra, es decir carga igual cero. Entonces los suiteriones pueden actuar tanto como ácido como base, ya sea cediendo protones y estarían actuando como un ácido o aceptando protones y estarían actuando como una base. En esta parte de la molécula, quien actúa, quien actúa como, una, como una base es el grupo carboxilato porque él, con la carga negativa, puede sustraer carga positiva. O en otras palabras, puede sustraer protones, puede sustraer iones hidróneas. Y en el caso del grupo amino que está protonado, como tiene un hidrógeno con carga parcial positiva, él, él puede donar ese protón y por lo tanto se estaría comportando como un ácido, el grupo amino. Bien, continuemos entonces. Esta forma suiteriónica. Es lo que nosotros vamos a aprovechar para poder entender el cálculo del PHI o denominado punto isoeléctrico. Recordar que en disolución fuertemente ácida, es decir, cuando el PH es cercano a cero, cuando el PH es bajo, podemos ver cómo el aminoácido es capaz de sustraer los protones que están en el medio de la reacción. Entonces, el comportamiento del aminoácido en esta parte sería como una base porque él está sustrayendo protón. Y vemos que ha generado una molécula con una carga neta igual a más 1. Fíjense qué pasó. De carga 0 a carga más 1. Es decir, aquí estamos viendo que se ha generado una molécula con carga positiva. Por lo tanto, se llama catión. En el caso de que el aminoácido en su forma suiteriónica se encuentre presente en soluciones alcalinas o, en otras palabras, cuando el pH aumenta, podemos ver que el comportamiento del aminoácido es diferente. Porque, como hay iones hidroxilos que tienen carga negativa, que aumentan el pH. Podemos ver que el grupo amino protonado que tiene carga parcial positiva en alguno de esos tres hidrógenos, esa carga parcial positiva entonces va a permitir que el grupo hidroxilo que se está adicionando en el medio pueda sustraer el protón. Y por lo tanto, el aminoácido aquí estaría donando protones, donando carga positiva, donando iones hidróneos, comportándose entonces como un ácido de Bronsted-Lowry Y podemos ver cómo el resultado, los productos de la reacción sería un aminoácido con carga menos uno, es decir, de manera aniónica y una molécula de agua que tiene carga neta igual cero. Una vez comprendido el comportamiento ácido-base de los aminoácidos, Ahora estamos en la capacidad de poder realizar los cálculos correspondientes a cada uno de los pH isoeléctricos. Pero, ¿qué será un pH isoeléctrico? La palabra muy bien lo está diciendo, es un valor de de, de concentración de iones hidrógeno. Entonces, el pH o el punto isoeléctrico, como, como también se le denomina, la palabra iso significa igual, eléctrico proviene de, ele, de electrones. Entonces, quiere decir que debe de, tener la, de, debe de tener las mismas cargas. Por lo tanto, cuando hablamos del punto isoeléctrico, estamos haciendo referencia a un valor de pH que es medido en el aminoácido cuando se halla con carga eléctrica global igual cero, es decir, de manera suiteriónica, aun cuando el grupo amino NH esté protonado y el grupo carboxílico esté desprotonado. Entonces, el punto isoeléctrico o también denominado PHI o denominado también como PI, no es más que un valor de pH ese valor de pH, nosotros hallamos el aminoácido en forma suiteriónica, tal cual como lo hemos estado discutiendo a lo largo de estos microtalleres. Entonces, tenemos una clasificación de los aminoácidos como aminoácidos de acuerdo a la naturaleza del grupo R. Recuerden que nosotros teníamos aminoácidos que eran, que eran ácidos, aminoácidos que eran básicos aminoácidos que son neutros y que dependiendo de la naturaleza de la cadena R lateral o grupo lateral, nosotros podemos realizar los cálculos del punto isoeléctrico. ¿Cómo realizamos el cálculo de este punto isoeléctrico? Siempre considerar una fórmula en la cual vamos a relacionar los, los pKa de cada una de las sustancias que están implicadas en este proceso. Entonces, en los aminoácidos neutros, en aquellos aminoácidos cuya carga neta sea igual cero, estos aminoácidos que presentan únicamente como grupo ionizable el grupo amino y el grupo carboxilo, para poder calcular este valor solamente basta con realizar una media aritmétrica de los dos valores de pKa. Por lo tanto, esto no es más que una sumatoria, sumar el valor de pKa del aminoácido 1 y el pKa del aminoácido 2 y lo dividimos entre el número 2. Por eso es que se dice que es una media aritmética. Siempre se cumple, cuando nosotros determinamos el punto isoeléctrico, siempre se cumple que cuando el pH es inferior al punto isoeléctrico, los aminoácidos van a estar de forma cationica. Pero cuando el pH es superior al punto isoeléctrico, los aminoácidos van a estar de manera aniónica, es decir, van a tener carga negativa. Ahora bien, existe una tabla que yo se las coloqué en una, en una de las presentaciones, donde tenemos todos los valores de PKA para los distintos aminoácidos, para los 20 aminoácidos proteicos. Y esos, y esos valores de PKA están relacionados en un primer momento con el grupo R, es decir, el, el grupo de la, de la cadena lateral. Podemos ver cómo tenemos un PKA relacionado con, con los grupos R que son las cadenas laterales, un pKa relacionado con el grupo amino y un pKa relacionado con el grupo carboxilo, de los, de, de, es decir, vemos que tenemos valores de pKa para estos tres grupos que están en el carbono alfa y en la tabla también está el valor de, del punto isoeléctrico, fíjense que ya está determinado el valor del punto isoeléctrico para cada uno de ellos, entonces, ¿qué vamos a hacer en estos momentos? Vamos a calcular el, P, el, el punto isoeléctrico de un aminoácido de naturaleza neutra. Vamos a determinar el punto isoeléctrico de un aminoácido de naturaleza ácida. Y vamos a determinar el punto isoeléctrico de un aminoácido de naturaleza básica. La fórmula que aplicamos es la misma, pero el procedimiento es diferente. Así que... Los invito a que puedan tener esta tabla y, y que puedan realizar los cálculos conjuntamente conmigo, paso a paso, en, en, en la siguiente parte de esta cápsula. Bien. Vamos entonces a realizar el cálculo del pH isoeléctrico o del punto isoeléctrico, como también se le denomina, partiendo de un aminoácido que tiene características de ser neutro. El listado de los aminoácidos lo tienen en la siguiente tabla. En esta tabla tienen los valores de pKa para los distintos grupos que son ionizables de los 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas. Y también se les está dando el valor del de punto isoeléctrico. Vamos a comenzar con un aminoácido neutro, muy sencillo, que es el primero que vamos a conseguir en esta tabla, que se llama glicina. La glicina es un aminoácido de característica neutro-apolar, y vemos que en el carbono alfa, que sería... Este carbono que voy a comenzar a dibujar siempre va a tener el grupo carboxilo. Voy a, a desarrollar la estructura para que podamos ver cómo son los ataques. Siempre va a tener el grupo carboxilo del ácido carboxílico. Pero en este caso voy a colocarlo como el grupo del ácido carboxílico. En ese carbono alfa, recuerden que va a tener los cuatro grupos unidos. En el caso de la glicina, él va a tener un, el átomo de hidrógeno en el carbono alfa, también va a tener el grupo eh, NH, pero ese NH lo vamos a colocar protonado porque vamos a partir suponiendo que el aminoácido está a un pH bajo. Entonces lo colocamos aquí con carga positiva, porque el nitrógeno solamente puede tener tres enlaces, pero cuando tiene un cuarto enlace se coloca positivo. Y el grupo R, es decir, el grupo de la cadena lateral, en el caso de la glicina, él tiene un hidrógeno unido. Entonces, a esto se le llama glicina, O también se le denomina glicocola. Y recuerden que lo podemos denominar con las siguientes letras. G, L, Y o Y. O simplemente con la letra G. Que son las tres denominaciones que podemos tener para este aminoácido. Que tiene característica de ser un aminoácido neutro. Lo mismo vamos a hacer con todos los aminoácidos. Siempre hay que suponer que el aminoácido lo vamos a tener a un pH muy bajo, es decir, a un pH donde hay alta concentración de iones hidróneos. Y ese pH puede ser que sea igual a cero. Entonces vamos a suponer que el valor de pH en el cual está disuelto este aminoácido es aproximadamente igual a cero. Porque recuerden que mientras más cercano a cero esté el valor de pH, significa que la concentración de iones hidróneos es mayor. Bien, entonces vemos que cuando tenemos la glicina y revisamos los valores que tiene de PKA, vemos que en, la prime, en, la primera, en, en el primer valor, el primer valor más bajo que conseguimos corresponde al grupo del ácido carboxílico, cuyo valor de pKa es igual a 2.34. Luego, vemos que el valor que le sigue es, es el valor del grupo del grupo NH2, es decir, del grupo amino. Como él no tiene otro grupo ionizable, es decir, su cadena lateral R no es un grupo ionizable. ¿Por qué? Porque tiene ese hidrógeno. Entonces, solamente los valores de PKA de la glicina va a estar determinado por el grupo carboxilo y por el grupo amino. Entonces, aumentamos la concentración de los iones hidroxilo en el medio. Y por eso es que podemos decir que vamos a aumentar el pH. ¿Por qué digo aumentar el pH? Porque vamos a, vamos a añadir iones hidroxilo. Recuerden que los iones hidroxilo, como tienen carga negativa, ellos pueden sustraer protones. Ellos pueden sustraer los protones ácidos, los protones ácidos que tiene la glicina. Pero ¿cuál protón va a salir primero? Porque aquí hay protón y aquí en el nitrógeno también hay protón. Según el valor de pKa, sale primero, o los primeros protones que se ionizan son los protones que tiene el grupo del ácido carboxílico, es decir, del grupo, car del, del grupo carboxilo. Entonces, el grupo hidroxilo sustrae los protones que tiene el grupo de ácido carboxílico. Cuando sustrae el protón, sustrae solo la carga positiva y el hidrógeno le deja la, los electrones al átomo de oxígeno. Vemos que el valor de pH, según la tabla, el primer valor de pH o, o el primer valor de pKa para el grupo carboxilo, en el caso de la glicina, es igual a 2, 34. Esos valores están en la tabla, son valores tabulados. Bien, entonces, cuando ocurre esta reacción, cuando ocurre esta reacción, ahora vamos a tener otra sustancia. Fíjense que el grupo carboxilo de la glicina ahora va a tener una carga negativa. Seguimos teniendo el mismo carbono alfa con el hidrógeno, que tienen todos los aminoácidos, con el grupo NH3, porque recuerden que venimos de un medio que, tenía, eh, que estaba en medio ácido, y el grupo R, que en el caso de la glicina, es un hidrógeno. Muy bien. Entonces, si nosotros vemos, si partimos de esta glicina, vemos que la glicina protonada tiene una carga igual a más 1. Esta sería la carga global de esta molécula. ¿Por qué? Porque solamente hay un más 1. Entonces, aquí la glicina está de forma cationica. Está en forma de cation. Ahora, cuando ocurrió la reacción vemos que hay menos 1 más 1. ¿Por qué digo menos 1? Porque es que hay una carga negativa y por qué digo más 1? Porque es que hay una carga positiva. Y si yo hago la suma algebraica de esas dos cargas, esto me va a dar igual a 0. Y cuando la carga de la molécula es 0, significa que aquí la molécula se encuentra de forma neutra. Por lo tanto, Aquí nosotros nos conseguimos con el ion dipolar, porque hay una carga negativa y una carga positiva. A ese ion dipolar se le llama suiterión. Entonces allí tenemos la forma suiteriónica. Recuerden que este suiterión es importante para poder determinar, para poder determinar el punto. Isoeléctrico. Bien, seguimos aumentando la concentración de iones hidroxilo, es decir, seguimos aumentando el pH y ahora, como él tiene carga negativa y los protones tienen carga positiva, el hidroxilo puede sustraer cualquiera de esos protones ácidos. Entonces, aquí el aminoácido se está comportando como un ácido. ¿Por qué? Porque está donando los protones. Entonces vemos que ahora voy a tener esta, este producto donde tenemos el carbono alfa que tiene el grupo carboxilo con carga negativa. Tenemos el hidrógeno del carbono alfa. Tenemos el grupo NH que ahora va a tener solamente dos hidrógenos y va a tener un par de electrones libre, porque recuerden que el, el hidrógeno dejó los electrones, y el grupo R, que en este caso de la glicina, es un hidrógeno, que sería el grupo R. El PKA que se empleó aquí, para esta parte, es igual a 9.78, porque ese valor de PKA corresponde a, el grupo aminoionizable, 9.78, allí lo tenemos. Bien, si yo quisiera saber cuál es la carga de la molécula, vemos que solamente hay una carga negativa. Por lo tanto, la carga de la molécula aquí es menos 1. Y como es menos 1, significa que está de manera aniónica. Aquí está en forma de anión. Entonces tenemos la glicina cationica, la glicina neutra, neutra, de manera suiterión, y tenemos la glicina aniónica. Entonces, para poder hallar el punto isoeléctrico, yo tengo que mirar el suiterión. Porque esta es lo que yo tengo que observar. Entonces, recuerden que para poder determinar el punto isoeléctrico, esto va a ser igual al pKa 1 más el pKa 2 dividido entre 2, porque recuerden que es una media, dividido entre 2. Bien, entonces, sustituyendo los valores, tengo que mirar. El primer PKA que está del lado izquierdo del suiterión. Entonces, el primer PKA tiene un valor de 2,34. Más el segundo PKA que está del lado derecho del suiterión. ¿Cuánto es? 9,78. Y, y estos dos valores los divido entre dos. Entonces, haciendo o resolviendo el problema, vemos que 2.34 más 9.78 y dividido entre 2, eso me va a dar un valor de de un valor pH isoeléctrico o de punto isoeléctrico igual a 6,06. Ese es el punto isoeléctrico. O en otras palabras, este es el valor de pH. El pH en el cual la, la glicina se encuentra de manera neutra, el pH en el cual la glicina disminuye su solubilidad y esta propiedad se utiliza mucho para, las, para la separación de aminoácidos y para la separación de proteínas. Recuerden que si está de forma positiva, recuerden que si está de forma positiva se llama cation y si está de forma negativa se llama anión. Entonces, esta propiedad se aprovecha mucho también en la electroforesis que vimos en la cápsula pasada. Entonces, de esta manera nosotros podemos calcular el punto isoeléctrico de un aminoácido que sea neutro. Ahora, vamos a ver el caso de un aminoácido que sea ácido y un aminoácido que sea básico. Pero antes es importante también recordar que la ecuación de, de Henderson-Harselbach nos decía que el pH es igual al, P, al, al pKa más el logaritmo de la concentración de la base o de la base conjugada o de la sal, como también a veces lo colocan entre la concentración del ácido. Esta fórmula se ocupa mucho para hallar el valor, el valor de pH. Suponiendo que la relación entre la concentración de la base y la concentración del ácido sea igual a 1, es decir, sea igual a la unidad, podemos entonces decir que el pH, podemos decir que el pH va a ser igual al pka más el logaritmo de 1. Y si yo quiero si yo quiero resolver el logaritmo de 1 esto me va a dar un valor de 0. Por lo tanto, yo puedo decir que pH yo puedo decir que pH va a ser igual a el valor de pka por eso es que yo digo pKa o pH. Porque aquí nosotros estamos suponiendo esto. Estamos suponiendo que el pH va a ser igual al pKa. ¿Por qué? Porque si yo considero que la relación entre la concentración de la base y la concentración del ácido es 1, si yo, si yo divido 1 entre 1, eso me va a dar 1. Y, y si le saco el logaritmo de 1, eso me va a dar 0. Entonces, si yo sumo este valor de pKa, con cero, eso me va a dar el mismo valor de pKa. Entonces, pH es igual a pKa. Por eso es que digo pH igual a pKa. Esto solamente ocurre cuando la concentración de la base y la concentración del ácido sea la misma, tenga el mismo valor. En este caso, yo, lo, yo le coloqué el valor de 1, pero puede ser el mismo valor, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, el cociente que me da, le saco el logaritmo, que sería el logaritmo, por ejemplo, de 1, eso me va a dar 0. Entonces, de esta manera, es para que usted sepa que la, que la ecuación de Henderson-Hanselbach es muy importante también entenderla. Es importante poder comprender esta ecuación. Entonces, este valor es un valor de pH. 6.06. Muy bien. Ahora vamos a pasar a realizar el cálculo de el punto isoeléctrico o también llamado pHi de aminoácidos que tengan características de ser ácidos, aminoácidos ácidos. En la tabla que ustedes tienen en la presentación podemos ver que hay dos aminoácidos que tienen estas características de presentar un grupo ionizable de un grupo ionizable ácido. Entre ellos está el ácido aspartico y el ácido glutámico. Vamos a hacer el ejemplo con el ácido aspártico Entonces, el carbono alfa de todo aminoácido siempre va a tener el grupo carboxilo del ácido carboxílico o el grupo ácido carboxílico, como también nosotros lo conocemos, va a tener también unido el hidrógeno, Va a tener unido el grupo NH3 porque aquí recuerden que vamos a suponer que está en medio ácido. Vamos a suponer que el pH aquí es bajo, es decir, que el pH es cercano a cero. Por eso es que está protonado el átomo de nitrógeno y la cadena lateral R o la cadena R, como también se le denomina, vamos a ver que en el caso del ácido aspartico, tiene el grupo CH2 y tiene unido otro carbono, que es el que tiene la característica ácida, de ser ácido, de ser un aminoácido ácido. ¿Por qué? Porque tiene este grupo, este grupo que es un otro ácido carboxílico. Entonces, esa es la estructura del ácido aspartico. Recuerden que este es el ácido, es el aminoácido, ácido aspartico. Ácido aspartico, también denominado ASP, o si no, también denominado con la letra D. Recuerden, nomenclatura de las tres letras, nomenclatura de una sola letra. Entonces vemos cómo cuando el aminoácido está en pH bajo, ¿Por qué digo pH bajo? Porque es un pH que es aproximadamente igual a cero, donde la concentración de iones hidróneos es alta. Entonces por eso es que se protona el grupo amino. Vemos que la carga global de la molécula del ácido aspartico es más uno. ¿Por qué? Porque solamente tiene una carga positiva. Entonces, cuando tiene una carga positiva, se llama catión. Y vamos a comenzar ahora a utilizar la tabla para ver los PKA de cada una de las funciones que están allí presentes. Vemos que en el ácido aspártico en la tabla nos está diciendo que el pKa de la función de ácido carboxílico del carbono alfa tiene un valor de 2.09. Luego nos dice la tabla que el valor de pKa del grupo amino del carbono alfa tiene un valor de 9.82. Y vemos que el valor de pKa de la función ácida de la cadena lateral R tiene un valor de 3.86. La tabla nos da el valor de punto isoeléctrico, pero nosotros vamos a calcularlo. Entonces, para ello, tenemos que aumentar la concentración de iones hidroxilo. Y cuando aumento la concentración de iones hidroxilo, ahí estoy aumentando el pH. Ahí el pH no es cero, sino que va a ser mayor a cero. Entonces, vemos que el primer pKa, que aquí va a intervenir es el PKA que sigue luego del valor cero. PKA igual a la función ácida del aminoácido, a la función ácida del carbono alfa. Entonces vemos que el valor es igual a 2,09. Ese es el valor. Recuerden que esto es un valor también igual a pH. pH igual a 2.09 es lo mismo a decir pKa. Por lo que ya discutimos en, el, en, en la primera parte del video. Entonces el grupo hidroxilo como tiene carga negativa es capaz de sustraer el protón que tiene una carga parcial positiva le deja los electrones y vemos que ahora voy a tener las, la siguiente estructura tenemos el grupo de ácido carboxílico de la cadena lateral R el grupo CH2 o metilén como también se le conoce tenemos el carbono alfa con el hidrógeno con el grupo aminoprotonado NH3 positivo y vemos que tenemos el grupo carboxilo desprotonado que se llama carboxilato. Entonces podemos nosotros ver acá que si queremos sacar la carga de la molécula vemos que hay una carga positiva que la tiene este nitrógeno más una carga negativa que la tiene el oxígeno que la tiene este grupo carboxilato. Entonces más uno, más menos uno, eso me va a dar cero. Por lo tanto, aquí la molécula es neutra. Aquí la molécula está neutra. Y vemos que como la carga es cero, entonces aquí estamos en, el, en la forma suiteriónica. En la forma de suiterión recuerden, el ion dipolar, una carga negativa y una carga positiva, y la carga global es cero. Entonces, este es el, el ion situerión. Y el pH, recuerden que pasó de cero a 2.09, aumentó. ¿Por qué? Porque aumentó la concentración de iones hidroxilo. Seguimos aumentando la concentración de iones hidroxilo que aporta, que aporta el medio básico, que aporta el medio alcalino, como también se le dice, y vemos que ahora otra de las funciones que, se va a, que va a donar el protón tiene que ser el que le sigue en valor de pKa. Fíjense que coloqué primero el 2.09, ahora tengo que colocar el siguiente, que sería el de 3, el pKa, igual a 3, como 86. Y ese valor de PKA corresponde a este grupo de ácido carboxílico. Por eso es que este es el caso de un aminoácido ácido. Entonces vemos que este protón es ácido. El grupo hidroxilo que está allí sustrae este protón. Entonces le deja los electrones y vemos que ahora vamos a tener esta estructura la estructura del, de la molécula la, estru, la estructura de la molécula que se nos va a formar producto de esta reacción ácido base entonces el grupo carboxilo ahora ya no va a tener OH sino que va a tener O negativo carboxilato tenemos el CH2 el grupo metilén tenemos el carbono alfa en ese carbono recuerden que tenemos el grupo del ácido carboxil, del carboxilato, el hidrógeno y el NH3 con carga positiva. Entonces vemos que la carga de la molécula sería menos uno. Y menos 1, eso me va a dar igual a menos 2. La suma algebraica, ahora, más una carga positiva, eso me va a dar un valor igual eh, una, si, si yo hago esta suma algebraica, es decir, el valor de menos 2 más 1, eso me va a dar menos 1. Por lo tanto, esta sería la carga de la molécula. Vemos que aquí está en forma de anión. Allí lo tenemos en forma de anión. Entonces, hemos culminado, porque nosotros estamos, hemos culminado esta primera parte de poder ver cómo el grupo carboxilo dio el protón pero seguimos aumentando la concentración de iones hidroxilo en el medio de reacción, ¿por qué? Porque ya las funciones ácidas dieron de ácido carboxílico dieron sus protones, pero todavía nos queda un protón. Fíjense este protón que sigue allí. El pH como aumentó, ahora el pKa de esta especie va a ser igual al valor que sigue en la tabla, fíjense que aquí me dice que ahora de la función del grupo amino es igual a 9.82 ¿por qué? porque el pH aumentó entonces cuando aumenta el pH vemos que el grupo carboxilato sigue estando igual todo este grupo sigue estando igual vemos el carbono alfa con el hidrógeno, con el NH2, ahora sí va a ser NH2, y el grupo carboxilato. ¿Por qué digo carboxilato? Porque está en forma de anión. Esta parte tiene carga negativa. Si tuviese el hidrógeno diría ácido carboxílico o grupo del ácido carboxílico. Bien, ¿cuál es la carga que tiene esta, esta molécula? Vemos que tiene menos... También tiene aquí menos uno y menos 1 eso me va a dar menos 2 entonces esta es la carga de esta de esta estructura menos 2 entonces esto está en forma de esto está en forma de anión. entonces fíjense que aumentó la carga aumentó la carga menos 1 o sea aquí hay dos cargas negativas aquí hay una carga negativa. Entonces vemos que aquí está en forma de anión. Como ya pude identificar el, el, el, el suiterión, ahora yo puedo sacar el pH isoeléctrico. Porque recuerden que el pH isoeléctrico o el punto isoeléctrico, como también se le denomina, no es más que la media del de pKa1 más el pKa2. Pero, ¿cuál PKA1 y cuál PKA2 dividido entre 2? Va a depender del suiterión. Por eso que siempre tengo que identificarlo ahí. Entonces, utilizo los valores. Entonces, PKA1, el valor que me dio, el PKA1 es lo que tengo en el lado izquierdo. Sería 2,09, el lado izquierdo del suiterión, más lo que le sigue en el lado derecho, que sería... 3.86 entonces cuando yo sumo y divido entre 2 eso me va a dar un valor de igual a lo siguiente 2.97 entonces fíjense que ese, este es el valor este es el valor de pH isoeléctrico o también punto isoeléctrico. Y si yo lo busco en la tabla, fíjense que el valor está acá. Dice ácido aspartico PI 2.97. En este punto, la molécula es neutra. En este punto, disminuye la solubilidad del aminoácido. Y eso se aprovecha mucho para separar los componentes para separar, por ejemplo, algunas proteínas y en este caso para separar ese aminoácido. Entonces, con esto ya nosotros vimos el, ahora el caso del aminoácido ácido. Ahora vamos a pasar a explicar el cálculo de un amino, de, del punto isoeléctrico o el pH isoeléctrico de un aminoácido que sea básico. En la tabla de clasificación y donde nosotros podemos encontrar los distintos valores de pKa e incluso el valor del punto isoeléctrico de los 20 aminoácidos proteicos, vemos que existen tres aminoácidos con estas características de ser básicos. Tenemos la lisina, la arginina y la histidina. Vamos a trabajar con la histidina. Entonces, el carbono alfa de la histidina, tiene el grupo del ácido carboxílico, carbono doble enlace oxígeno, carbono enlace simple, grupo hidroxilo. Entonces, en este carbono alfa también están unidos otros tres grupos. Tenemos el hidrógeno, tenemos el grupo NH, que lo voy a colocar como NH3, porque recuerden que vamos a suponer que está en medio ácido que está en un medio muy ácido por lo tanto ya están protonadas las funciones que tienen este, el átomo de nitrógeno entonces la cadena lateral R que es lo que cambia aquí vemos que en el caso de la histidina tiene el grupo CH2 y a ese grupo CH2 en, se, encuentra unido, se encuentra unido una estructura cíclica una estructura cíclica que viene siendo un grupo llamado imidazol. Voy a dibujarlo para este lado, para que más o menos se le parezca a las estructuras que ustedes están teniendo en el material. Entonces tenemos un nitrógeno con un doble enlace, pero ese nitrógeno recuerden que lo voy a colocar protonado. Ok, ahí lo tienen protonado. Con una carga positiva sobre el nitrógeno. Eh, aquí estaría el otro nitrógeno. Disculpen, pero voy, a, voy a, a colocar este grupo amino un poco más pequeño. Porque si no, no se va a entender el imidazol. Voy a colocar esto un poco más para acá. NH3. Con carga positiva. Y ahora el grupo imidazol. Que tiene el nitrógeno NH. Y que tiene, está unido a un carbón. Entonces este es el grupo imidazol. Aquí me faltó el doble enlace. Ahí está. Entonces esta es la estructura de ese aminoácido. Que se llama histidina. Permítanme escribir el nombre. Este sería la histidina. Histidina. En la tabla nosotros podemos ver que la histidina también lo puedo denominar como H y S, o si no, con una nomenclatura de una letra que sería la H. Bien, entonces, Supongo que el pH al cual se encuentra, esta, este aminoácido es aproximadamente igual a cero, es un, es un, pH, es un pH bajo. Los pH bajos significa que hay alta concentración de iones hidrógeno, por eso es que este nitrógeno está protonado y por eso es que este nitrógeno está protonado. Bien, mirando los valores, mirando los valores de la histidina, vemos que hay valores de pKa. Para el grupo carboxilo del carbono alfa, que es 1.82, hay valores de pKa. Para el grupo NH2 del de carbono alfa, que sería este, solo que aquí lo coloque protonado, que es igual a 9.17. Y hay valor de pKa para la cadena lateral R, que sería toda esta cadena específicamente para este nitrógeno, que es igual a 6. Recuerden que este valor de 6 es el que utiliza la célula para poder, utilizar la, la, para poder usar la histidina como un amortiguador eficiente. Eso también lo expliqué en, la, en, en, una de las, en una de las cápsulas. Entonces, aumento, voy a aumentar la concentración de iones hidroxilo, Es decir, voy a aumentar el pH, voy a cambiarlo. Voy a añadir iones hidroxilo. Entonces, cuando aumento el, el pH, porque estoy aumentando la concentración de iones hidroxilo, vemos que el pKa, recuerden que el pKa es el menos logaritmo de la constante de acidez. El primer valor que tengo es igual a 1.82. De 0 pasó a 1.82. Entonces, ¿a, qué, ¿a quién le corresponde este valor? Al grupo del ácido carboxílico del carbono alfa. Entonces, él va, el grupo hidroxilo sustrae este protón, que es el protón ácido, y deja los electrones. Por eso es que ahora voy a tener en ese grupo carboxilo una carga negativa en el, en el oxígeno. Entonces tengo el carbono alfa. El hidrógeno, tengo el NH3 con carga positiva, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Recuerden que el nitrógeno como solamente puede tener tres enlaces, pero como aquí tiene cuatro, se le coloca una carga positiva. Y el grupo R de la histidina, que tiene este grupo CH2 y tiene el ciclo. Entonces aquí dibujo el ciclo, que ese ciclo se llama imidazol. Entonces aquí el nitrógeno tiene carga positiva. Doble enlace y se une a este nitrógeno. Disculpen que quede así, pero es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la carga de esta molécula? Vemos que tiene. Una carga positiva y una carga positiva, por lo tanto aquí hay más dos más una carga negativa, menos 1. Eso va a ser igual eso va a ser igual a más uno, que sería la carga global de la molécula. Por lo tanto, aquí la carga es, como es positiva, está como cation. Aquí está de forma cationica. Y recuerden que aquí, aquí está una carga positiva y una carga positiva, aquí está más 2. Entonces, aquí también está de forma cationica. Está en forma de cation, que al principio no lo hice, pero ya ustedes saben que siempre hay que sacar las cargas. Cation, cation. ¿Por qué? Porque aquí está una carga positiva y una carga positiva más 2. Entonces, fíjense que en este caso no nos dio el suiterión. Por eso es que hay que hacerlos hacerlo paso por paso. Bien, ahora aumentamos la concentración de iones hidroxilo, es decir, aumentamos el pH. Y vemos que uh, tenemos que ver qué valor de PKA sigue. ¿Qué sigue después del 1.82? Y no me refiero al orden en que están, sino al orden Consecutivos según eh, cómo va aumentando el pH. Entonces, de 1.82, ahora como aumenté la concentración de iones hidroxilo, el valor que sigue es 6. PH, p, PKA igual a 6. Entonces, ¿a quién corresponde este valor? Recuerden que este valor corresponde al grupo R. Entonces, el grupo hidroxilo sustrae el protón que tiene el grupo NH del imidazol, de esta parte que se llama imidazol. Entonces, ahora voy a tener la estructura del aminoácido. Voy a tener el, en el carbono alfa el grupo carboxilo con carga negativa, el hidrógeno, el NH, todavía ese NH tiene las cargas tiene carga positiva. Todavía es NH3. Y el carbono R. Eh, perdón, el grupo radical R. El, el, el, la cadena lateral R, como también se le conoce. CH2. Y aquí va a estar unido el grupo imidazol Entonces, fíjense que aquí ahora el nitrógeno va a tener los pares de electrones se va a unir a este nitrógeno, a este NH, a través del carbono. Entonces aquí lo tengo. Y aquí tiene un doble enlace. Lo que hice fue que le quité el protón a este nitrógeno y ahora está sin protón. Bien, entonces vemos que la carga, ahora aquí tenemos menos uno, que sería del grupo carboxilo, más... Más 1. ¿Cuál más 1? Del grupo amino. Y esto me va a dar igual a 0. Por lo tanto, aquí la molécula es neutra. Y ya conseguimos el suiterión. Ya conseguimos el suiterión. Ahí está el suiterión. Recuerden que este es el que voy a mirar para hacer el cálculo del de PI, o del punto isoeléctrico. Ya lo conseguí. ¿Por qué? Porque la carga es cero. Bien, ahora voy a seguir aumentando la concentración de iones hidroxilo. Entonces coloco hidroxilo, aumento el pH porque estoy aumentando la concentración de iones hidroxilo. Entonces vemos cómo el hidroxilo ahora va a sustraer el protón del grupo amino, del grupo NH3 del el carbono alfa entonces el pKa que se emplea aquí va a ser igual, tiene que ser un valor mayor a 6, ¿por qué? porque estoy aumentando el pH y vemos que el valor que dice aquí es 9.17 estos valores ya están tabulados entonces, ¿qué estructura voy a tener ahora? voy a tener ahora en el carbono alfa, voy a tener ahora en el carbono alfa, el grupo carboxilo de manera aniónica, carboxilato, el hidrógeno, el NH2. ¿Por qué NH2? Porque ya le quité uno de los protones que tenían exceso. Esos puntitos significan pares de electrones libres. Y al grupo, al grupo, al carbono alfa va a estar unido el grupo radical, que sería el grupo R, que en este caso es el grupo imidazol. El anillo o la cadena cíclica esa que estamos viendo acá. doble enlace. Aquí se une el nitrógeno. Ahí está. El imidazol. Ahí está el imidazol. Esto es esto mismo. Entonces, vemos que si yo quisiera ahora determinar la carga de esta estructura, sería una sola carga negativa. Por lo tanto, aquí esto está en menos uno. Y esto está de manera aniónica. Esto es un anión. ¿Por qué solo menos uno? Porque está solo, está, solo está esta carga negativa. Entonces, como ya ubiqué el suiterión, ya puedo, calcular, ya puedo calcular el PI, el punto isoeléctrico. Y recuerden que el punto isoeléctrico es igual al PKA, 1 más el PKA, 2. Entre 2. Entonces, mirando el suiterión, que sería este, porque es el que tiene la carga neta igual 0, es el que está de, de manera neutra, miro lo que está a la izquierda y vemos que el valor es este pKa, es decir, el primer valor de pKa es igual 6, más el segundo valor de pKa, Más el segundo valor de PKA es el que le sigue, es decir, el que está a la derecha. Y vemos que es 9.17. Y esto lo divido entre 2. Y eso me va a dar un valor. Por lo tanto, el punto isoeléctrico de, de la histidina, de este aminoácido que es básico, es el siguiente. Sería 6 más 9.17 entre 2. Eso me va a dar un valor de 7.58. Y este es el valor del punto isoeléctrico. Es decir, este es el valor de pH. Este es el valor, este es el valor de pH en el cual la molécula está de manera suiteriórica. Entonces, fíjense que es diferente. Siempre, tengo que, siempre, siempre uso la misma fórmula, pero tengo que buscar el suiterión y el, el pKa que está a la izquierda y el pKa que está a la derecha y divido entre dos. Por eso es que hay que hacer todo esto para que lo podamos entender. Así que eso ha sido todo. Ya vimos los tres casos, el caso del cálculo del punto isoeléctrico en medio neutro, en medio ácido y ahora en medio básico. Así que los animo a que puedan practicar con los demás aminoácidos. Nos vemos en la próxima cápsula.